Bueno, muy buenas, bienvenidos a esta serie de videotutoriales. Eh, lady, ¿no? Juli Juli, no, sé. Julie, Julie, no tranquila, no se preocupe Juli, era para ver si estaba pendiente imagínense eh, hoy vamos a hablar de algo conocido como Colciencias ¿sabes qué es Colciencias? no señor, no sé qué es ¿no sabe qué es Colciencias? No. bueno, pues hoy te voy a comentar el. Colciencias es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de nuestro país ¿listo? Ajá. o sea, es el que promulga todo lo que es la ciencia, la tecnología y para poder nosotros estar en Colciencias sí. normalmente diríamos, están inscritos algo que se llama el CBLAC ¿sabes qué es el CBLAC? No, no sé qué es. Bueno, el CBLAD es el currículum Vitae de Latinoamérica y el Caribe. Lo utiliza con precisamente para tener como nuestra hoja de vida ya y para que en algún momento pueda utilizarla ellos o también nosotros para algunas cosas que eh, en, en el SENA también la estamos utilizando, en algo que se llama CENOVO, ¿cierto? Sí. Pero por ahora lo que queremos es saber cómo crear nuestro currículum Vitae o CBLAD. ¿Listo? Bien. ¿Te gustaría? Sí, claro. Bueno, entonces algo muy sencillo. Lo primero, yo lo voy a hacer desde cero. Entonces uno abre una página lo único que vamos a hacer es escribir arriba CVLAC, ¿sí? Sí. Usted le da clic ahí arriba, digita CVLAC, y entonces automáticamente en los listados de búsqueda aparece CVLAC Consciencias. Sí. Entonces aquí, mira, aquí donde está CVLAC Conciencias, Sí. Voy a mostrarle, usted le hace un clic ahí. Y yo le voy a hacer clic y él automáticamente lo va a llevar a la página principal del CVLAC. Bueno. ¿Qué tal? ¿Muy complicado? No sé, no, paciente sí. Bueno. Listo. Entonces, como vemos, ya tenemos nuestra página de conciencias. Si tuviésemos usuario y contraseña, ingresaríamos de una. Pero como no tenemos, y si vamos a crearlo, sí. entonces vamos a ir a la parte de abajo, donde dice aún no se ha registrado en CBLAC. Entonces, simplemente vamos a hacer, haciendo clic aquí, vamos a darle clic ahí, y él le va a pedir algunos datos, unos datos muy sencillos. Por eso la he traído hoy, para que podamos crear el suyo. Entonces, va a pedir sus nombres. A ver, nombres. Yuleini Ortiz. Yuleini. Sí. ¿Así? ¿Ah, sí, señor. Yulaini. Y eh, sin otro, el primer apellido, Ortiz. Sí. ¿Algún otro apellido? Rodríguez. Rodríguez. con I latina Ah, con I latina. No. Aquí Yulaini Sí. Muy bien. Eh, Rodríguez. Nombre de citaciones... Eh, de, no. Eh, que si usted quiere, por ejemplo, lo de citaciones bio, eh, bibliográficas es, por ejemplo, en el caso mío, cuando En lugar de llamar Gustavo Atehortúa, entonces yo coloco ortúa Entonces llame la gente a nivel científico, me conocen como Gate ¿A usted le gustaría que le colocaran otro nombre o solo Yulaini? No, Yulaini. Entonces Yulaini. Yulaini. Listo. Nacionalidad eh, venezolana. Ah, no, colombiana, perdón. Muy bien. Tipo de documento, cédula, cédula de ciudadanía. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Cuál es su número de documento? 1 193 ¿193? 201. 201. 434. 434? Sí, señor. listo. Lugar de expedición. Entonces usted le da clic acá en seleccionar y vamos a buscar el sitio donde, en este caso, es Guainía, me imagino si ¿sí eres de Guainía. Sí, señor. Entonces aquí Guainía, si lo encontramos. Perdón, acá está escribiendo el país, Colombia. Entonces vamos aquí a Colombia, Colombia, Departamento Guainía. A ver, acá está Guainía, y en el municipio vamos a colocar Inidia, sí. ¿listo? Sí. llegamos damos a guardar, bueno, ahora, eh, cédula de extranjería, no, no tenemos, eh, sexo, entonces eh, femenino, sí. estado civil, soltera, casada, divorciada, unión libre, unión libre, unión libre. Muy bien, eh, tenemos contraseña, entonces vamos a, a ubicar una contraseña, yo le voy a colocar una por ahora, después usted mira a ver si la cambia, pero por favor que no se le olvide, ¿no? Que siempre se le olvida entonces voy a colocar así, Yuleini la primera con mayúscula, Yuleini123, ¿sí? Ah, bueno, sí. Y vuelvo a confirmar, entonces, Yuleini123, ¿sí? Sí. Bueno, ahora, correo personal, el correo suyo, ¿cómo es? Ortiz OrtizYuli93. Ortiz. Julie93 arroba gmail.com. ¿Sí? .com. Sí, uh -huh, sí señor. Confirmación del correo. Entonces me pide que lo vuelva a escribir. Ortiz Juli uh -huh, 93 Julie con la Y la H ¿Ah, con la otra? Sí. O sea, aquí sí se la cambió. Así. ¿Sí? Sí. Julie93 arroba gmail.com. Con. Deben ser iguales porque si no no te va a pasar. Eh, Teléfono personal. 316. 316. 3982. 3982. 538, 538. 538. Correo institucional. ¿Tiene algún correo institucional del SENA? ¿O se le olvidó. Se me olvidó. Ah, <risa> eso es otra de las cosas que tenemos que hacer porque sí. todos nuestros aprendices deben tener su correo y SENA. ¿Sí estamos? Es sí. importantísimo. Bueno, por ahora lo vamos a dejar así la confirmación del correo institucional los que tienen asterisco quiere decir que son obligatorios los otros no, listo en el municipio, entonces vamos a volver a seleccionar o sea, aquí nos está pidiendo dónde estamos ubicados es país Colombia eh, departamento Guainía uy, yo lo a ver por ahí donde acá Guainía y en el municipio, Inigilio vamos a guardar y ya quedaríamos listo ahí Fecha de nacimiento? El 17 de diciembre de 1993. ¿1993? No, pero sin quitarse la edad, de no, ¿Diciembre? Sí. ¿Qué, ¿Diciembre qué? 17. 17. Usted casi nace con el niño Dios. Bueno, acepta los términos y condiciones, entonces usted le dice que sí. ¿Sí? sí. Y le da aceptar. ¿Qué tal? ¿Muy complicado? No. Bueno, sí. eso es lo único que tenemos que hacer. Ya en este momento creamos nuestro CBLAC y ya con estos datos podemos eh, ingresar. Dice que su cuenta ha sido creada, por favor seleccione el correo a través del cual desea activar su cuenta. Entonces, yo simplemente voy a ir allá, ¿cierto? a su correo electrónico, y por medio de su correo electrónico ingresaré de nuevo y podré activar mi, mi cuenta. ¿Sí? Ingresamos un momentico a ver sí. si lo hacemos. A ver. Ingresemos a ver. Gmail. A ver. busquemos aquí su cuenta. O si sea, ya ingreso acá, Julie, he no ha entrado. ¿cierto? Entonces, agreguemos otra cuenta aquí. ¿Dónde está? ¿Tú, tú, tú, tú? No. Añadir sí. otra cuenta, Julie. puedes empezar eh, si tú quieres. Aquí creo que debes hacerlo. Usar sí. otra cuenta en el correo. Arroba Gmail, ¿no? Sí, señor. Estamos en Gmail y si damos siguiente. Y ahora la contraseña. La contraseña. No sé. Bueno, le vamos a dar a enviar entonces. Bueno, entonces ya ingresamos a la cuenta de Yuli. Sí y estamos esperando simplemente el correo eh, vamos a, también a mirarlo en los correos eh, no deseados o spam a ver si de pronto entro ahí ah no Disculpe, es una equivocación precisamente eh, es importante aquí está esperando o sea que yo seleccione la cuenta a la cual yo quiero enviar el correo Uf, ya me estaba olvidando es que como hace tiempo la creé entonces selecciono me vuelvo al recuadro y le doy enviar entonces cuando le dé enviar ¿Listo? Vamos a mirar si es verdad. para vale, no me haga quedar mal, ¿no? <risa> y ahora vamos a mirar en la cuenta a ver si, si le llegó el correo. ¿Sí? Ay, sí, qué pena conocer. Bueno. Listo, Julius, sí, ¿eh? qué pena con ustedes. Precisamente, sí, es una cosa no aprende mucho. Entonces, aquí aparece una opción de notificaciones. No, aparece, no, no veíamos en los, en los correos, pero entonces en notificaciones ya sí aparece una notificación y dice, no representa ¿sí? habilitar una cuenta en CBLAC. Entonces, vamos a abrir ese correo. Dice que para activar la cuenta ingresar al sistema, pulse el siguiente enlace, habilitar cuenta. Entonces, aquí donde dice habilitar cuenta, vamos a hacer clic ahí. Y vamos a mirar a ver si nos quedó bien. Entonces dice que nombre, vamos a colocarle Yuli julani Yul, así es cierto. Yuleni, solito. Documento de identidad: Uno, 193. No, 193. 601. 201. 201. 4 4. Y la contraseña dijimos que era juleni 1, 2, 3. ¿Listo? Sí. Vamos a darle a aceptar. ¿Listo, Yureini? ¿Cómo te pareció? Muy fácil. Muy fácil crear la cuenta en CBLAC. ¿Listo? Sí. Entonces, invitamos a todos nuestros instructores y a todos nuestros aprendices a que hagan el ejercicio. Es algo muy sencillo. Sí. Y los espero en el siguiente video tutorial donde aprenderemos a ver para qué sirve eso del CBLAC y cómo lo podemos utilizar. ¿Listo? Uh -huh. Chao. Chao. Gracias, <ríe> chao. Nos vemos.